No pienso en algo muy suave No me siento en algo más de No aplaques, no, no mames no, no, no quiero que esto se acabe, yeah Me tomo una pila y otra pila Me tomo una pila y otra pila Yeah, no se despega Somos como muy malas Hago que lo tengo como haciendo ran Yo tomo otra más, baby Pa' que esto no pare, yeah Cómo quieres llegar al nivel Si no quieres No para de brillar todo mi peña y mi tía Yeah tiene estilo lo que una papita se estancaba ya, lo que yo quiero we, we. Tengo mil ofertas pero quiero más. Yeah. Hey, hey. Quiere mi piel, ella es cruel la de mío oh. Se mueve mi polla como un jurado hey, hey. yeah. Me tomo una piel y otra piel yeah. Me tomo una piel y piel Ya no pienso en nada, voy suave Cuando se estallamos a la no aplaques No, no mames, no, no quiero que esto se acabe yeah. Otra piel Ella lo no tiene Jordi y Happy meal Tú quieres ser un roaster Si la no quieres Otra piel Me tomo una piel No